Hoy hablaremos de urgencias dentales y qué hacer cuando ellas ocurren. Si tenemos sospecha de urgencia dental de cualquier tipo, lo primero va a ser comunicarnos con nuestra odontóloga de cabecera. Ella sabrá qué es lo que va a hacer y determinará frente a la atención remota si requerimos receta o podemos trabajar con elementos caseros que tengamos en casa. Las urgencias dentales se pueden dividir en múltiples pero vamos a hablar hoy día de las que son más comunes o frecuentes. Tenemos las urgencias infecciosas, las cuales se manifiestan con aumento de volumen, dolor y aumento de temperatura, el cual puede ser local o puede ser sistémico, a lo cual determinamos fiebre. Frente a eso, nos comunicamos con nuestra odontóloga y ella emitirá o una receta o pasos a seguir, y si no, dependiendo de la urgencia, si es que requieren una urgencia clínica. Tenemos también las urgencias dolorosas que son muy comunes, que pueden ser por pulpitis o por terceros molares. Estas urgencias dolorosas normalmente tienen un umbral del dolor muy acervado, por lo tanto los pacientes eh, no pueden pensar en nada más que no sea en el dolor. Frente a eso, misma cosa, nos comunicamos con nuestra odontóloga de cabecera y si es en la noche o no logramos comunicarnos y no tenemos analgésicos a mano, lo que podemos hacer es tomar un clavo de olor, machacarlo un poco y ponerlo en la zona, en la muela que está doliendo y hacerlo morder suavemente con el objetivo de que este clavo de olor no se esté paseando por nuestra boca. Si es que no somos capaces por medio del dolor de mantenerlo mordiendo, el clavo de dolor lo podemos poner al lado de la muela que está afectada o pieza que está afectada y comunicarnos con nuestro odontóloga para ver qué medidas tomar y cuándo agendar la urgencia dental clínica. Tenemos también urgencias que son por traumatismos dentro del alveolar, que significa que puede ser porque hubo una caída o al estar comiendo algo, fracturó pieza. Frente a esto, nos tenemos que comunicar también con nuestra odontóloga. Ahora, ¿qué hacer frente a traumatismos dentro de alveolares? Si un niño se cayó y, sin embargo, no presenta laceraciones importantes, solamente tuvo un poco de sangre, a ese niño lo que vamos a hacer luego de limpiar bien va a ser no darle alimentos calientes, darle alimentación blanda por lo menos por dos semanas y además que todos los alimentos tengan una temperatura ambiente por supuesto comunicarnos con nuestra odontóloga va a ser muy importante para determinar si es que realmente requieren acudir al centro de urgencias cuando tenemos traumatismos ya sea en adultos o niños pequeños que pierden piezas salen de la boca por este traumatismo si nos encontramos en el exterior lo que tenemos que hacer es Buscar y tener esas piezas dentales. Limpiarlas con nuestra saliva. También la podemos limpiar con suero y también la podemos limpiar con leche. Para sacar residuos que hayan quedado de, del traumatismo. Luego, estas piezas vamos a ver en qué posición deberían ir y las vamos a reinsertar. Si es que te da miedo reinsertar, reinsertarlas, perdón, puedes ponerlas en tu boca, guardarlas en tu saliva, comunicarte con tu odontólogo y acudir al centro de urgencias. Esto va a ser muy importante, tanto para asistir a otros como para asistir a nosotros mismos. Recuerda que en estos tiempos puedes comunicarte de manera remota con tu odontóloga de cabecera y ella sabrá guiarte para resolver las urgencias dentales y también para tener claro cuáles no lo son. Puedes dejar tus preguntas acá abajo, cosa de que nosotras al responderlo, todo el mundo tenga acceso a nuestras respuestas. Espero que estén muy bien y que este video les sirva de mucho. Un abrazo grande.